Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a aprender jergas y expresiones españolas. Estoy aquí con mi amigo Julián. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y vamos a empezar con la misma dinámica de siempre. Me va a decir una que otra palabra y jerga, yo voy a intentar adivinarla y después vamos a decir el significado. Así que, ¡empecemos! Importante, a los españoles hablamos rápido. Al resto de la gente de Latinoamérica nos va a costar mucho entenderlo porque hablamos muy rápido. Ella me di cuenta, ya sí, sí, sea. sí. Disculpadme en mi serenidad. Eh, primera palabra, mola. ¿Qué significa mola? Mola. Me suena como que está mola, está chévere. Puta madre, Muy bien. Ya, ya eso, mola es bacán, bueno. Voy un punto, voy un punto. Que es algo bueno. Dos, potar. Potar. ¿Qué significa potar? Potar. Eh, pff, ni idea. Me agarraste. ¿Cuál es? Vomitar. Vomitar. Soltarlos, o echar la puta es puta madre, te sientes mal y suelta lo que tienes dentro. Ya, ya, pero físicamente, Correcto. Ya, ya, ya, ya. Vomitar. Es coña. Es coña. Coño me suena a otra cosa. No, no tiene nada que ver con esto, ¿no? Coño significa es, es broma, este coña es. Ah, ya, es bueno, de joda, es de joda, como decimos es joda, acá. Es de, ah, este. es de, ya. ya. Correcto. Voy Liars, a perder a este liarse paso. con alguien, ¿qué significa? Liarse, giliar a alguien. Como que giliarse a alguien, o sea, como que coquetear giliar, no entiendo qué. Coquetear, giliar decimos en mi país. No, lo giliares no es coquetear, giliares es eh, chapar. Chapar, ya. No es, o sea, agarrar, pisar. Lo, lo típico como tienes 15, 14 años de... Ah, me nada. Ah, le Tu primer nada, beso, besito, mi, mi primer beso, ya. Chapar. Besito, nada. No, los o sea, es, pero puede ser desde la parte cortita, solo el besito, a la parte de llegar a algo más importante. Ah, eh, ya, ya. Más ya, ya. importante. ¿Eh? Sujeta velas. Sujeta velas, <risos> me, me imaginé lo peor, pero sujeta velas, no, o sea, es algo que le dices a una persona. Este sujeta ¿Qué, velas, ¿qué te una vela. Hago el sujeto es un candelabro ¿Ya? ya, ya, ya, ya. O sea, un tercero, un tercero que está ahí por las puras, sí, un, a la un pareja violinista, barate, lo que le decimos mi enamorada, nosotros. Y el otro tercero ahí que está ahí de sobra, de sobra. Sí. sobra Pues igual con las velas, estas dos velas. ¿Está qué? Estar a dos velas. Estar como que estar cerca a algo. O sea, como que ya estar próximo a conseguir algo de repente. No, al contrario. Estar a dos velas es... Eh, lo puedes atribuir a la parte de plata, no tengo plata. Ya estoy a dos velas. Espera más, es cada que expresión. Estoy a dos velas. Igual, bueno, estoy a dos velas. Ah, a... ya, como que no duermes. Estoy bueno, que... a dos velas es no tengo plata, por ejemplo. Ya. Y estoy a dos velas también puede significar hace tiempo que no eh, hago el amor. Eh, okay. Por ejemplo, ¿no? O sea, hace tiempo que no, o no tengo plata o no. ¿Qué necesito? ¿Tiene esa necesidad? Tengo falta. Tiene necesidad? necesidad, necesidad. Se le va la, la pinza. Se le va la, la pinza. Se le va. La pinza, como que se fue de boca. No. Como que se habló de más. No. Algo sí se me va. Se le va la pinza y se le va la cabeza. Se fue loco. Pues más o menos, o sea, al final que no lo dije bien, que lo que dices son eh, estupideces. Nada, ah, ya. Imagínate, ¿no? no me rayes, no me rayes, como que no me molestes, no me friegues. Eh, casi, ahí estado bien, pero te lo voy a decir, o sea, imagínate contexto, yo eh, estoy tratando de contarte, en, en fin, mi, la empresa que quiero montar y cómo lo quiero hacer y tú me empiezas a contar porque yo lo hice hace tiempo y ten cuidado con esto, ten cuidado con yeah. No me rayes, no me jodas, o sea, déjame. Estoy. ya, déjame tranquilo. Ya, ya, déjame tranquilo, tranquilo. No me, no me insistas Ya, tranquilo. No me rayes. Ya. ya. Eh, esta es muy simpática. Depende del contexto. Me la suda. Me la suda. O sea, esta persona me la suda. No. O no, una, una situación. Me la suda. ¿Qué puede significar? Me la huele, me, me la huelo. O sea, me huelo que. ¿Que me va no, que te que... <ríe> No, o sea, me refiero. No, no, no, no Por <ríe> no. o si sea, acaso yo vengo limpio, ¿eh? O sea, ¿Ah, ¿sí? Yo siempre. ¿Seguro? Sí. Sí, sí, sí, sí. seguro. Ya. No, te decía, o sea, como que me, me da la impresión de esta cosa Me da la impresión de algo Ni una eh, no, me la suda ese, me da igual O sea, ah, no, porque es que la gente va a pensar, me la suda de No, la... es que no me no me, su... me va y me viene Me no, va y no me viene su trago más que vas a sentirte, me la suda sí, sí. No, es que el tabaco me la suda eh, vas a me la suda O sea, me da igual Mira, me viene, sí. ¿eh? Esto es. Bueno, depende de cómo el contexto. A tomar por culo. A tomar por culo. Como que, no sé, puedes agarrar de tonto a alguien, como que tomar el pelo. No. Mandar a tomar por culo es vete a la mierda, déjame en paz, por decir, ¿no? Entonces, a tomar por culo. O sea, por ejemplo, el que está grabando, no te soporto, a tomar por culo. Ya escuchaste. Por, por decir, sí, ¿no? <risas> Lo que sí somos en España es. Eh, somos muy faltones, o sea, utilizamos muchas, como dicen acá, como es el término... ¿cuándo? Lisuriento? ¿Lisur, lisura, lisuriento. Lisur, lisuriento. Yeah. Somos muy lisurientos. Y no nos... O sea, en España se utilizan puta, puta madre... Me ah, gran. acá o sea, también, ¿ah? ¿eh? Pirada. Pirada. Pirada. Pirada. Es como que una... O sea, es una expresión que se le dice a una mujer, algo así. O pirado. Ah, puede ser hombre o mujer. Como que, que está zafado, está loco. La segunda canción. ¿Sí? Está bien, estás simpático. piradas loco, loca. Ya, <risa> recién. Piti. Piti. <risa> piti. Da, dame un piti. Dame un piti, a ver voy a comer. No. Te lo termino. Piti... Un, un puchito, un, un cigarro. Piti... Yo. ¿Qué es un pitillo? ¿Cigarro? Uh -huh. Pues es la, la contracción de pitillo. Porque la gente. Ah, es que pitillo tampoco le decimos acá. se este hace Pucho, pucho lee. No, pero yo, yo. Flipar. Flipar. Ya bueno, verbo. A ver, ¿algo relacionado a. ¿Me salteo a algo? ¿Me escapo de algo? No, no vale no. nada. Por ejemplo, puedes decir, eh, eso es flipante, me flipa, yo flipo. Flipante, ¿me molesta? Al contrario. Flipando el wow. Es me, me, ay, me, me impresiona, wow. me deja wow. Estoy, estoy flipado. Pero además en España no sé si tanto flip, flipando. Estoy flipado. O sea, wow. <risa> Esta le entiendo que sí, vas más acertar. Cagarse en la puta. Cagarse en la puta. Como que está. Ah, sí, ha estado molesto. Estás bien molesto y tú dices, cagarse en la puta. Me cago me, en la puta. Me cago en la puta. Como que. Me llega el pincho, estoy molesto. Algo así me pincho. Es, es más que me llega el pincho. O sea, me cago en la puta y me cago en la puta que te pego coche a tu madre. Ah ya, es para insultar a alguien, me, me, a ver, mandarlo a ver. volar. También puse, puedo decir sin decirlo necesariamente a alguien, me cago en la puta, mierda, la cagué, eh. Mmm, ¿Eh? ¿Qué malo dices. Me cago en la puta. Ya. Como un desahogo. La ocasión la pinta en calva. La ocasión la pinta en calva. Sabes, todos tenemos peros, pelazos, o sea, además. Uh -huh. Pero la ocasión la pinta en calva, ¿qué significa? Me imagino que, o sea, acá como lo que decimos la veo verde, o sea, como que una situación difícil No, significa todo lo contrario, es, es el momento perfecto para hacer algo Imagínate, resulta que mmm, puta madre que ese tengo, o sea, no, esto es algo muy básico, ¿no? Pero hay una botella de agua ya, puta madre, vamos a no me tengo que levantar, por decir uh -huh. Eso significa lo, la ocasión de la algo eh, que oportuno ¿Ya? Ya. Eh, luego otra expresión muy bonita esa es, esta se usa muchísimo, es ponerse las botas. ¿Ponerse las botas? Uh -huh. Como ponerse en la situación de alguien, de alguien más, ser empático. Eh, ponerse las botas es algo más eh, como, wow, voy a aprovecharme un montón de esta situación. Imagínate, eh, tanto la parte de repente como de alimentación, de comer, Puta, esto me encanta. Voy a ponerme las botas, voy a comer un montón. Me encanta la paella, voy a ponerme las botas con esta paella. Esta expresión me gusta eh, mucho y me gusta sobre todo aplicarla. A palo seco. ¿A palo seco? Mm. Como que. ¿Sabes qué? Lo dices de una manera muy fría. Algo así, se ¿sí? llama. No. No. Nah. A palo seco es cuando te tomas un trago, por ejemplo, eh, eh, un sol, solo, no lo empiezas con nada. Me tomo un whisky a palo seco. Ya. Acá se diría un... ¿Un seco? En la roca, que es muy fino, ¿no? O sea, a palo es seco. seco, o sea, solo. ¿Sí? ¿Ya? No, pero acá también lo usamos. Bueno, a seca, un seco. Sí, mezclado. Un seco, ya. sí claro, sí. Trago solo. Ya. Una expresión que utilizaba mucho mi abuela, otro gallo cantaría. ¿Otro gallo cantaría? Como que aparece una nueva oportunidad, algo así. No. Si viniera mi hijo ahora a defenderme, otro gallo cantaría. Por decir. Si yo me hubiera presentado el examen, otro gallo cantaría, sí. O sea, es. Si otra sería la historia. Se hubiera pasado otra, pasaría otra cosa si eh, hubiera habido otro condicionante anterior, ¿no? Uh -huh. Meterse en camisa de 12 balas. Meterse en camisa de 12 balas. Ya, sí, balas. Sí, sí se le escuchaba. Sí, sí, se le escuchado. Ya, es cuando te metes en el lío a alguien más, que no es tu problema. Muy bien, eso que te lo ha contado a alguien antes. Ya está bien. No, eso este sí es viejo, se lo he Sí, a también se usa sí, camisa 11 balas. A que no vale. Pero de 11 balas o de 20 balas. Es que, 11, es que es diferente. 11, 11 balas. O, 11. Eh, salvarse por los pelos. Ah, eso sí lo escuchamos nosotros también. Sí, también. Sí. O sea, como que salvarse por. salvarse de la justa por un poco. Está bien, sí. No hago por nada, sino por, por lo que... Montar un pollo. Montar un pollo. Uh -huh. Me suena a ser un problema. Puta madre, tres, ¿eh? De ya. No, cuatro, cuatro, cuatro. Sí, no, sí, sí. no llevo la cuenta, lo siento. O sea, montar un pollo es. Eso es un escándalo, o sé sea, ¿sí? No sé por cualquier estupidez, no me montes el pollo. O sea, no me hagas dramas de más delante de la gente. De, de las, no, no me montes pollos Ya. ¿Ya? Y esta, esta me gusta mucho, más Viene perfecta para, para este momento. O San se acabó. O San se acabó. Como que ya, fue. Fue todo, terminó. Pero... Es una relación, dices? Puede, puede ser utilizado, o ¿sabes? Que ¿Qué terminamos. Que ¿Ah? No, no, así no. No. Ahora, ver se acabó, es... Eh, eh, ¿Cómo decir? Estamos discutiendo y punto. Claro, pues eso, pues como que terminó. Pues. Pero, no, pero el día no fue... Ya, y, se acabó, que, y se acabó la conversación. se acabó. Ya. No hay nada más que decir. Correcto. Ya. Sebas, este video es muy simpático y todo, y ya se, se acabó. <risa> ya. ya no quiero hablar más del tema. Ya. Ya. Así es. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que se hayan divertido con el video del día de hoy. Y aquí Julián y yo nos despedimos y... ¿tan se acabó? Cuando vayan a España ya saben tienen que practicar para no quedarse en bavia cuando alguien les ofrezca una caña y ustedes digan ah, es tu no huevo, cervecita, con tapa que está muy buena.